¿Puede predecir el futuro el tarot? Y esta pregunta entronca con la anterior gota de sabiduría si el tarot puede predecir o no el futuro predecir no deducir sí no es lo mismo pero eso esa, esta respuesta sería válida para la astrología o para cualquier eh, sistema de adivinación que fuera que se pueda entender como adivinación las runas de los pozos de café da igual lo que se use a ver de entrada el tarot funciona diferente de la astrología porque la astrología es más con los planetas y eso es una, una algo que existe, ¿no?, que se puede calcular matemáticamente. Con el tarot se usa mucho más la intuición. Hay unos dibujos, pero, de las cartas, pero eso se tiene que interpretar a través de la propia intuición. No es tanto el razonamiento, sino como la intuición. Y esta intuición lo que hace es, o debería hacer, conectar con tu alma y a través de tu alma conectar con el alma de la persona que te consulta. Si tú eres una tarotista o si tú eres un consultante, pues hay una conexión de alma a alma. Debería ser así. El buen tarotista hace eso. Inconsciente, quizás, pero lo hace. Entonces, lo que se puede ver es, si yo soy de una determinada manera, estoy consiguiendo unos resultados en el mundo, la gente reacciona a mí por mi manera de ser, eso es inevitable. También por su manera de ser, claro que sí, pero quiero decir que hay una interacción que depende de mi manera de ser. Si yo no cambio esa manera de ser, se puede deducir, sobre todo un supercomputador, una... Una entidad como el alma, que es capaz de, de prever y de ver los resultados de muchas cosas, entonces sí puede ver qué es lo que me va a ir pasando. No en un futuro quizás totalmente lejano, pero sí en un futuro relativamente cercano se puede ver. Pero se puede deducir. Lo que hace el alma sería deducirlo. Es así y esto provoca de esta manera. Pues eso va a conseguir que pase eso. De acuerdo pero no en el sentido de va a pasar eso, o sea, no se puede predecir, se puede deducir el futuro hasta cierto punto, pero deducirlo, no pre, no predecirlo, porque si yo cambio y de hecho, si a mí me dicen que me va a pasar algo malo, lo primero que voy a hacer es ver cómo puedo cambiarlo, puedo evitarlo, por lo tanto, ya estoy cambiando mi manera de ser y con eso ya estoy cambiando ese futuro. Cada vez que se hace una predicción de futuro, si la persona es consciente de que puede cambiarlo, ya está cambiando ese futuro, ya no va a pasar. En el momento en que te lo han dicho, tú ya estás haciendo que no sea, al menos no igual. Luego tú además puedes cambiarlo totalmente si quieres. Por lo tanto, el tarot no predice el futuro, aunque te lo diga, aunque te lo diga quien sea, ¿vale? Deduce, y depende de ti si continúa o no. Puedes cambiarlo. Como he dicho ya unas cuantas veces, depende totalmente de ti. Thank you.